Estoy participando de este seminario MERCOSUR, Alianza del Pacífico, para Argentina, dentro de su proceso de inserción inteligente, este esquema de integración con la Alianza del Pacífico resulta fundamental. Para nosotros no solo es importante la relación MERCOSUR-AP, es importante la relación Argentina-AP-Argentina -Argentina con los Estados miembros de la AP. Creemos que es nuestro lugar de pertenencia, y que estas iniciativas y esta conseguir con la hoja de ruta que se ha marcado a nivel ministerial nos va a permitir afianzar los lazos que naturalmente hemos tenido en la región.